Aquí con el señor Mozart La Para eh, Mira si te, te me monta O algo raro, eh, con los brujos eh, Papá Candelo No, Una canción, una canción Mira, la gente le ha gustado Papá Candelo <risa> <risa> Veo que me etiquetan muchas no cosas ahí. ¿Cómo ¿Cómo, cómo? Prende el melón ahorita con la canción Ay, muy yayo, Sabes que es un gaga 2020 A veces hay que utilizar, eh, Mozart, los lo comentarios Negativos para convertirlo en algo positivo ¿Tú crees eso? Eh... A veces hay que evitarlo, pero a veces hay que burlarse de eso, ¿me entiendes? Porque ya, ya yo me siento como inmune a eso. Todo el tiempo que tengo de carrera siempre hay hater, pero el día que tú no tengas hater es porque tú no lo estás haciendo bien. Yo hice un, en nuestro programa hicimos una declaración en Los Osobrosos sobre que la prensa últimamente... ...a pesar que en un momento determinado te, te daba tu, tu apreciación... ...ha sido como como injusta, o sea que te ha tratado de vender... ...de una forma negativa, como... ...después de tu divorcio para acá, como que te han intentado vender de esa forma... ...es que el que... ...transmite lo que quiere transmitir o vende lo que quiere vender soy yo... ...a mí no me importa lo que hablen... ...y yo siempre estoy agradecido con la prensa... ...cuando... ...aquel día que yo dije lo de... ...cuando salió lo del listín... Yo no me refería a la prensa en general, ¿entiendes? Pero en el momento que lo escribí, como que ah, salió la prensa. Pero ya es una cosa que pasó. Eh, me explicaron que fue alguien de, del listín que no era tan profesional. Eh, publicó esto como lo cogió de otra paginita y quiso hacerle una bulla, pero nada, yo lo que hice fue que tiré la canción eh, y tengo amigos ahí en el listín diario. O sea hay muchos amigos míos ahí que me tiraron también eh, el mismo Franjul, no, no me llamó ni nada pero un señor que yo le tengo mucho respeto cuando voy allá me recibe bien Ramón, eh, Ramón Almanza también y otros que no son del listín como José Nova y o sea la prensa yo le agradezco me eh, dado tu respeto. Me ha dado mi respeto siempre, pero... Porque siempre son eh, como vainas páginas de chisme y cosas sí, así. Sí, porque que eso es lo que vende. ¿Me entiendes? Si yo subo una foto mía, eh, sí, le dan like y eso, pero si es una foto mía con un texto abajo hablando de alguien, se revienta, se vuelve viral, porque eso es lo que le gusta a la gente. Bueno, Moza yo también pienso eso, que la cosa ha cambiado, porque también es la manera en que uno se mercadea. Mosa, también te hemos visto de forma positiva las causas. ¿Sabes? He visto algunas causas que John Pea me publica y tú las sumes tuyas, lo del niño con esa alergia, eh, con esa enfermedad que tiene. Me, yo lo acabando de yo beberlo y al mismo momento vi de una vez que ya tú lo publicaste. ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que más te llama cuando tú ayudas a personas que necesitan de una mano amiga? Bueno, simplemente... Yo yo ayudo, pero yo ayudo, aparte de que eso me llena, yo ayudo no es porque tengo, es porque yo sé lo que es no tener nada, ¿me entiende? Entonces, eh, ahora estamos haciendo una fundación, eh, mi esposa y yo, se llama Un Toque de Alegría, ya hemos tenido como dos casos, creo, o sea, después de la fundación, pero antes de eso... Yo tenía un problema que yo ayudaba a muchas personas, pero no lo publicaba. O sea, nadie se motivaba. Lo reservaba, lo reservaba. Lo reservaba, yo pensaba que así era mejor, pero después yo analizando, digo yo, pero yo me di cuenta de esto por las redes. O sea, me motivé por eso. Y también más personas se motivan a ayudar. Es mejor publicar lo que más personas se motiven. Mira cuando yo publiqué lo del eh, el muchachito que canta, eh, ya consiguieron un solar... Eh, yo lo llevé y lo compré ropa, eh, otra persona y yo le vamos a hacer la casa, eh, ¿qué más? ¿Qué, qué, cuál, ha sido? Un, eh, ¿Cuál ha sido el caso que tú dices, ya, este fue el que más sentimentalmente me ha impactado? A uno de una niña con cáncer, que yo fui a, a visitarla, su sueño era conocerme, recuerdo que fue en Santiago. Y lo más dolo, eh, doloroso de, de esos casos es que, o sea, te dicen, le quedan días. Entonces tú tienes que motivarlo, como todo va a salir bien y demostrarle como que tú estás contento. Y después te llega la noticia a la semana que murió. Me impactó ese caso? Sí, sí, muchos casos, así. ha habido muchos casos que me impactan. ¿Tú crees que a veces, eh, eh, o es el país, o es el mundo que es injusto, que a veces no ayuda a personas así? No, porque cada quien tiene diferentes ideales, diferentes pensamientos, diferentes sentimientos. Pero yo digo que yo vine aquí, o sea, Dios me hizo con un propósito. Dios me hizo con un propósito y ese es uno de ellos. Y Eso te hace, eso te hace grande ante la sociedad y motiva que más personas ayuden. Dijiste y confirmaste tú mismo, dijiste, tu esposa. O sea, tú te has casado legalmente. No estamos casados, pero es mi esposa, bueno, vamos a casar. Tú ¿Y ya, ya están los planes de tener niños, un mozarito chiquito? dicen. Todo eso, todo eso está planeado normal, como cualquier pareja. La <risa> gente encuentra esto como que se acabó el mundo. Todos los días una gente se divorcia, todos los días otros se casan. O sea, esto es lo que pasa, yo soy figura pública, quisieron hacer el show de Cristina, pero ya eso pasó. El show de Cristina, pero, ¿tú sabes que hay personas que, como te había hablado desde el principio, crearon una mala percepción de, de ti en la relación, en cierto modo, o sea, te ponen como el villano. No, pero que ellos pueden creer. Perdón que te interrumpa, y, y tú te has tratado como de manejarte, de que tú ni te defiendes, o sea, ni, ni da declaraciones, ni nada, tú te mantienes reservado, a lo que ellos creyeran pensar. Manito, que la fuerza del hombre está en el silencio y cada cabeza puede pensar lo que quiera, porque cada cabeza es un mundo. O sea, yo no yo no me sofoco. Ahora, malo es que yo esté mal y digan que estoy bien. Pero cuando dicen que yo estoy mal y yo estoy bien, me atrepito, loco. Bueno, hablando musicalmente, Mosa, ¿qué tenemos nuevo tuyo? ¿Qué viene? Eh, ¿Colaboraciones internacionales? ¿O temas de, de, de actualidad? Para diciembre, ya que tú hiciste de Papa Candelo, <risa> ahorita vienes tú a hacer de pavo. <risa> digo, eso es lo sí, decido, hago navideño. Bueno, eh, el tema mío más reciente Te Amé. El que, te voy a llamar, te voy a llamar. El doctor un, dice una parodia con un pica-pollo. Papa Candelo ya eso es como una chelcha, ¿me entiende? Eh... En enero ya salimos con una canción con Champol y Cazú, incluso antes de ayer estaba en Miami haciendo el video. Eh, en enero salimos con eso. Y de febrero a marzo me dice la compañía que, que saldrá mi producción, pero no lo confirmo porque siempre me cambian la fecha. Por ejemplo, ese tema con Champol era para la producción... Pero viene la compañía bajo Rock Nation. Sí, sí, sí, la, la producción sale bajo Rock Nation. Ya por último, eso que mencionabas del, de los nuevos temas y de los nuevos colores, ¿cuál es tu opinión de los nuevos raperos, o sea, de los nuevos urbanos que tienen, son más figuras en redes que de los que cantan? ¿Sabes? ¿Tú lo, ¿Cómo tú lo ves esa nueva ola, Kiko, de estos muchachos que son más en redes que que temas pegado? No, pero que eso está bien, porque tú sabes que esto es un paquetico tú tienes que estar activo en las redes, activo con tu música... Algunos se montan en un personaje, o sea, eso está bien, eso es parte de esto. Son muchachos están trabajando, salieron de la olla, normal, yo los felicito. Gracias, moza, como siempre, tú siempre nos tratas bien, eh, Esperamos, te esperamos ver pronto en San Francisco. Eh, y nada, hay muchos éxitos más de lo que tú tienes ya. <risa>